Al teacher way. Okay. Bien. Hola, a todos. We start our Vamos a comenzar nuestra sesión. <laughs> Mantén tu estado de alegría. Siente tu corazón totalmente abierto. El corazón se abre más. Se abre. Se abre tanto, tanto, tanto que ocupa todo el cielo azul y todo el universo en tu corazón. Continúa abriendo tu corazón a la, fe, a la alegría, a la felicidad. Tú puedes sentir que cuando abres tu corazón, tu energía se abre, se abre, se, abre, se funde con la bella naturaleza y se funde con el cielo azul. Actually, Cuando tú te abres, realmente te fundes con la naturaleza you y con el cielo azul. Your heart. Y todo el cielo azul está en tu corazón. And, uh, you, you space even in your heart. El espacio Then universal está en tu corazón. Y así lo puedes movilizar el chi universal para nutrir tu vida. Este camino de abrirte, abrirte y abrirte hace que dentro los bloqueos desaparezcan y te armonices con la sociedad y con la naturaleza. Y así creas una gran armonía, una gran y armoniosa completud. Cuando te abres, todos los bloqueos en el corazón y en tu cuerpo desaparecen, desaparecerán. So, Natural, you feel really comfortable. Así que en la vida cotidiana If, cuando sentimos que nuestro corazón se abre, también nos sentimos muy a gusto. We make a war between our mind and the others. En cambio, cuando cerramos el corazón, sentimos como que estamos en guerra con los otros, con las otras mentes. Y esto crea bloqueos. Y entonces cuando te comunicas con los otros, el ego se vuelve muy fuerte, todo se vuelve duro y, e incómodo. Our mind, our heart is y esto sucede cuando What's nuestro corazón se bloquea. ¿Qué es que se bloquea el corazón? Right. Es que las ideas y creencias de nuestro marco de right. referencia generan bloqueos. The, uh, para practicar Chikong, siempre necesitamos abrir el corazón, sentir que podemos amar todas las cosas y a todos. Podemos amar a toda la sociedad humana y a todo el mundo de la naturaleza. Si tú tienes ese tipo de sensación en tu corazón, Incluso, no, aunque no practiques muchos métodos, tu energía se va a volver muy vigorosa. No, no vas a estar cansado. Porque todo el universo y el mundo natural te va a nutrir a ti. Aunque tú no consumas energía, tú tomas energía de forma natural del universo. En el tiempo de práctica debemos sentirnos totalmente abiertos al universo en el estado de conciencia y al mismo tiempo el corazón en el interior, las sensaciones emocionales también se abren. Porque cuando las personas, algunas personas se abren al universo muy abiertas, So lock y su corazón en in el interior level. sigue con fijaciones do bloqueos. In open, open. En el nivel emocional, There is yeah. in your heart. This finalmente sucede que no te apegas a nada, no Now, hay fijaciones en tu corazón, si continúa practicando manteniendo el estado abierto you can sit you can stand. Yo puedes estar de pie o sentado. Ahora vamos a practicar, cerramos los ojos. Open heart abrir el corazón But, feel the consciousness is pero siente la conciencia enfocada Focus on what? en qué en qué enfocada totally enfocada en ese estado totalmente this abierto ese estado abierto entirety. es la unidad es la completud integridad When totally open, cuando estás totalmente totally abierto no te apegas a ninguna cosa de las que te ocupan no necesitas pensar en tu trabajo, en tu oficio, no necesitas fijarte al dinero ni a las otras personas, a todo tipo de relaciones. No tienes que dejar a tu mente que se fije en ninguna, en cualquier idea. No, no, Todo eso desaparece y solo te enfocas en el estado abierto. Y siente que tú y el universo son uno. Abre el corazón. Feliz. El, feliz, feliz, feliz, feliz, el corazón alegre, ese estado emocional alegre para fundirte con el universo. Y el corazón adentro siente ¡Ah! totalmente es, abierto. El fan, y no hay yeah, personas, ningún, ninguna fijación, fíjate, eh, o enfócate en esa completud a bella. A It's happy, es una completud infinita, pacífica y bella. Si tú te mantienes en ella, ¿cómo so lo Si te resulta que no es fácil mantenerte largo tiempo, a way, a simple way. te voy a presentar una manera sencilla de enfocarte en nuestra respiración, de enfocarnos en nuestra respiración. El estado de conciencia el estado de conciencia bella y pacífica, se funde con la respiración feliz, no. con la respiración universal. Cuando nos enfocamos en la respiración, puedes darte cuenta que los movimientos profundos del interior The conectan of con el chi alrededor of the de ti, conectan con la familia, con el campo de chi de la familia, con el campo de chi de la naturaleza y con el campo de chi universal. Your deep profundamente en el interior esas sensaciones de la respiración profunda conecta con el universo infinito porque esa sensación es muy clara muy agradable la, cuando la conciencia conecta con la respiración tú puedes sentirlo y empiezas a sentir la relajación y la alegría, muy alegre. Y naturalmente entras en un estado muy enfocado. Enfocado en la... En la Completud infinita, que respira, que se mueve. Conectas con la completud de la respiración. Genera que la conciencia se haga muy consciente y se vuelva a un nivel muy poderoso, muy ¿Sí? potente. For most people, naturally, we keep focus for a short while, maybe five minutes, maybe ten minutes, but naturally you will think of other things. a Other information will draw you out. Y, y esas informaciones y que te ahora, llegan, sacan, this te descolocan del centro. centro. La respiración empieza a ser una información que llega muy temprano a nuestra vida. Cuando el primer grito surge la respiración y comienza la respiración cuando nacemos, esa respiración es muy profunda en nuestra conciencia y la respiración acompaña nuestra vida todo el tiempo. De forma muy potente. Es una información muy fuerte. E involucra la conciencia en todos los niveles. Y entonces, cuando nos conectamos a la respiración, las otras informaciones influyen menos en nosotros y la conciencia se vuelve muy enfocada. La conciencia a través de la información de la respiración conecta con todo el cuerpo de chi y con toda la vida en el momento presente. Y hace, genera que el cuerpo de chi sea grande. Y se funda con el universo, transformándose en la respiración del universo, muy enfocada. Así que solo ahora disfruta la respiración de la completud. Este tipo de respiración de la completud hace que tu conciencia se vuelva muy enfocada. Se enfoca en la respiración. En segundo lugar, la conciencia y la respiración conectando juntas hacen que se armonice naturalmente el cuerpo de Chi y el campo de Chi y el campo de Chi de la familia y te armonizas con las otras personas y con la naturaleza de forma natural. Y con el chi universal. Ahora sostenemos una gran bola de chi. Puede ser sentados o puede ser de pie en posición meditación de pie. Vamos a sentir esta respiración de la totalidad. La respiración de la completud feliz. Cuando profundamente el Chi se armoniza con el Chi universal, de una forma muy concentrada, el foco en el estado de completo, más poco a poco, poco a poco sucede que el chi universal nutre profundamente el interior y se obtienen muchos, muchos beneficios y se hace el poco más poderoso. Y reunimos más y más chi universal nutriendo nuestra vida y así el chi se va haciendo más y más fuerte. Los movimientos de chi, por ejemplo, los movimientos de abrir y cerrar, con mucha frecuencia, constantemente haciendo abrir y cerrar, con esa respiración que abre y cierra, los bloqueos desaparecen. El chi fluye bien. El chi interno de los órganos internos se hace abundante y se reúne en el interior con la respiración. Cuando expandes el chi al universo, tú no, no te preocupas, no te importa. No hay ningún problema con diferentes personas, con diferentes sensaciones. A través de ese movimiento se abren los bloqueos y el chi fluye bien. Y nos armonizamos con el chi universal creando un gran equilibrio. En todo el interior del cuerpo, todas las células y todos los órganos internos. Se hacen muy armoniosos, una gran armonía. Mejorando toda la vida no es chi, es y nuestro entorno. Cuando creamos este tipo de armonía, tenemos una buena salud, muy buena. Esta vida, llena de alegría, no hay ningún tipo de bloqueo de Chi en el corazón. Esta noche, vamos a practicar desde este nivel, es noche en China. tenemos la bola de Chi, con una sonrisa interior. Mind. Abrimos nuestra mente. Okay. Heart. Abrimos nuestro corazón emocional. Feel the whole universe of space. Sentimos is hand -hand. todo el espacio universal feliz out. y alegre. La conciencia pura observa el espacio interior de la cabeza abriéndose y fundiéndose con ese espacio puro de universo feliz. Observa el espacio interior de la cabeza y del cuello fundiéndose con el universo bello y alegre. Observa el espacio del corazón y del pecho en el interior fundiéndose con ese universo feliz. Observa los hombros y el espacio interior de los brazos relaja y se abre Fundiéndose con ese universo feliz, con ese chi. Observamos el espacio del tantien inferior. Abrir. Todo el espacio interior del abdomen feliz se funde con el espacio universal feliz. Chi. Observamos la columna vertebral, el espacio interior. Okay. Se abre y se funde con el chi universal feliz. Observamos el espacio interior de las piernas. Okay. Se abre. Y se funde con el universo feliz. Observamos todo el cuerpo de Chi en el interior. Se expande y se abre. Se abre el corazón profundamente desde el interior. El corazón en el interior se abre. Siente la información de felicidad. Se abre. Y sentimos que esa información de felicidad se vuelve muy fuerte. Se abre a la alegría, a la información de la alegría. Y la información de alegría se vuelve muy fuerte. Se hace, se crece, grande. Abrimos, abrimos, no hay problema. Sentimos eso, esas sensaciones de alegría y felicidad. O abrimos todo el cuerpo de Chi abrimos todo el espacio de la familia, del chi familiar, Good a la alegría, felicidad. Abrimos hacia todo el chi feliz del universo. Nos relajamos. Beautiful. Muy pacífico. Alegre. Okay, this en esa completud infinita. Respiramos. Esa completud respira. Just a few Solo siente esa respiración. Happy mm, disfruta de esa respiración universal feliz. Relax until you feel sleep, the Relájate de forma suficiente al estado de dormido, más Each no dormido. Breath. Cada a respiración. Cada respiración universal feliz, siente que te vuelves más abierta como persona. Más alegre. Cada célula en el interior se abre y se vuelve muy alegre. El chi universal es muy puro, muy hermoso. Y el interior está muy a gusto, muy armonioso, agradable. La, la con respiración se vuelve cada vez más relajada. Gentle, más suave, deep, gentil, profunda. Slow. Despacio. Sentimos que la respiración feliz conecta con todo el Chi universal, volviéndose la respiración universal. In every breath, you feel deep inside, connect with the infinite pure space. In esta respiración siente profundamente conectar con el universo, We el espacio universal deep, profundamente. Very deep level, very deep level become very pure emptiness y en cada respiración sientes a un nivel muy profundo la purez la, pu la pureza del vacío de la vacuidad you know similar with a pure infinite wash Very, very en el interior muy profundamente se vuelve similar a, al muy muy puro universo it muy is, fino chi, a, es una bella respiración de chi universal entire, entire breathing of the es una integridad, integridad de respiración abriendo y cerrando es la completud del universo abriendo y cerrando el interior es suficientemente pacífico y alegre suficientemente. Siente el chi universal nutriendo la vida. Now we space. Nutriendo profundamente el espacio interno. El espacio universal es nuestra vida. I am you. You Yo estoy en ti. Y tú estás en mí. Everybody. Is within each other. Todos estamos unos en los otros. The beautiful nature, beautiful trees, la bella naturaleza, beautiful flowers. Los bellos árboles, las bellas flores. Is in earth. Están en la tierra. Earth pájaros, peces, animals, animales living, living in están en la tierra. Nosotros estamos, somos unos con uno is con todas las cosas. Word. Es un mundo armonioso y este es, este es el universo armonioso nos enfocamos en esta Respiración muy profunda de la integridad. Y sentimos que esa respiración muy profunda de la integridad universal se vuelve muy pura, muy fina. Lighter and se vuelve cada vez más gentler, y más ligera, gentler. cada vez más amable, más sutil, suave. Oh, deseos. Earth pure, Earth with the impure universe. Todas las células se funden en el universo puro. All the deep end oh, and Todos the Open. Todos los ADN se funden, se abren. Earth with the universe. Felices con el universo se funden. Universe. Y el universo nutre a todo el ADN feliz y a las células felices. El interior está lleno de vitalidad. Todos los órganos internos están felices y abiertos, todo el espacio interior se abre muy alegre, cada órgano interno se funde con el chi universal, respira con el universo. Every, every oh, todo está muy alegre, disfruta. You feel. Girl, you can know, All the Qi universal nutre a todos los órganos internos en su interior, muy profundamente. All the inner, the keep her, keep her. All the inner deep inner space. Todos los órganos internos en su espacio más profundo se armonizan con el chi universal a un nivel muy fino, muy puro, profundo. Y todo el cuerpo de Chi respira. El cuerpo de Chi respira. Se abre se agranda. Lo suficiente se vuelve Respiración del universo. La respiración del cuerpo de Chi, y la respiración del universo, son uno. Y la fuerza de respiración del universo viene profundamente al interior del cuerpo de Chi. Y viene profundamente al canal central. Viene profundamente al interior del Tantien inferior de su espacio the interno. La fuerza the, the conductora de la respiración del universo viene profundamente al interior de Mi el chis palacio space. interior de so Mi el, palacio, el espacio interior de el chi de Migmen la, la fuerza del dragón que viene del aire Viene profundamente al interior, es aire puro, lleno de información de toda la vida, llena de información de todo el universo, y va más allá del tiempo y el espacio, incluido el espacio-tiempo de la completud. Siente profundamente el espacio interior del palacio interior de Mekmen. Sentimos todo el espacio interior del cuerpo están juntos. Todo el espacio del cuerpo de Chi respira junto con el campo del universo, con nuestro campo de Chi y con el campo universal. Siente esa fuerza interna que hace, que está guiada, conducida por el universo. La conciencia va a través de toda esa completura respirando. Enfócate en esa respiración y disfruta de esa respiración. This is Beautiful. Es, esa, es ese estado de la vida básico y bello, hermoso. Ah. When you breathe out, Ahora, cuando exhalas, you say shi, todos decimos shi, shi, muy suavemente. With a small sound, con un sonido muy pequeño. Casi silencioso. Cuando decimos Shu, sentimos todo el universo. Y cuando respiramos, sentimos que el universo viene profundo a través de nuestro tra cuerpo transparente de Chi y viene directo a Migmenicha. Y cuando exhalamos se abre todo el universo, se abre todo el universo y se armoniza con él. Vamos a hacerlo por nosotros mismos. Lo mejor es que digas silenciosamente. Y envías la información. Todo el profundo espacio desde el interior de Mi Men, desde el espacio interior de Mi Men, se abre al universo, se armoniza con el universo y todos los bloqueos desaparecen. Cuando inspiras, todo el universo viene al interior nutriendo los órganos internos, las células, el ADN, nutriendo MIGMEN, el palacio interior y todo se vuelve muy hermoso, muy saludable. El chi del ADN se vuelve, el chinta se vuelve muy fuerte, muy puro y más armonioso. Relax more. Relájate más. Siente que el corazón en tu interior está muy pacífico y lleno de alegría. Follow your breathing. Lleno de tu respiración. Your mind, body, body, chi arms can have a gentle movements. In your great body de chi, and arms, can all the joints, chi like. Todas las articulaciones se expanden. Y cuando inspiran los grandes brazos de Chisia, un poquito. Y puede sentir que el cuerpo... Es un cuerpo siguiendo la respiración, no al revés. Y siguiendo toda la respiración de todo el universo. No te enfoques en los movimientos físicos. Enfócate en la respiración. La respiración es un estado fluido y natural. Las articulaciones de los oh, hombros y okay. sí, sí. los codos, las muñecas, todos los órganos abren y cierran. Si sí, la respiración a la inversa sigue ¿sí? los movimientos de tus brazos, no se vuelve natural, no puede ser natural. Así que solo enfócate en la respiración de una forma muy libre y disfruta de esa respiración. Disfruta de esa respiración feliz. De ese feliz abrir. Los brazos, ¿sí? Eh? Todo el cuerpo. Todas las estructuras del cuerpo se abren en todas direcciones al mismo tiempo. Tus costillas, tus pulmones, el pecho se abren. Todo el, el espacio de las mamas también se abre. Todo se abre. Las articulaciones sacroiliacas, las articulaciones de la cadera se abren. Todo el espacio de la columna. Todas las articulaciones de la columna se abren juntas, fundiéndose en el universo. Mantén el foco en la respiración, la conciencia y la respiración conectan juntos, generando un gran movimiento y guiando los movimientos del cuerpo. No use los movimientos del cuerpo para la respiración, ah, es al revés. Los brazos siguen a la respiración. La respiración es un estado muy libre. Si crees que el movimiento de tus brazos influye sobre la respiración, para los movimientos de los brazos y solo disfruta de la respiración libre. Y disfruta de esa respiración feliz, universal, abriendo y cerrando. Y si naturalmente los brazos quieren seguir la, la, a la respiración, pues. Solo hazlo, entonces así. Durmiendo más, no durmiendo. Ok, now. Forget breathing of the Ahora nos olvidamos de la They respiración también de Ahora ya somos uno con el universo. And, and chi, the los brazos de o chi abren and y cierran y nos enfocamos en los brazos de chi. You still know the si tú lo tienes claro, sigue así, pero no es necesario combinar la respiración con abrir y cerrar. Todas las cosas acontecen al mismo tiempo, pero por diferentes caminos. No, no hay problema. Nos enfocamos en la respiración del cuerpo uh, de chi abriendo y cerrando. Can be very small, También sucede very que los brazos abriendo y cerrando pueden and ir, you can ir muy despacio. And Maybe you can do a few times with that. No matter you don't mind breathing. If si no the brazos are too much, don't worry about the reclamation. The nature of the closet will happen within the big open closet for your arms. You don't mind? No te tienes que preocupar, la respiración And, uh, se realiza en los brazos, so it, siguiendo a tu was... mente. Over. Sentimos el cuerpo de Chi a mí. Lo seguimos ahí. Expand over. Se expande abriendo profundamente en el interior, todos los niveles se abren. Relax. Relax. Relajamos. Relax. Mm -hmm. Sentimos el interior a un nivel muy profundo, vacío. y los órganos internos totalmente y abiertos, el corazón emocional y feliz abierto. El universo feliz se cierra se cierra el interior a un nivel muy muy profundo al interior del ADN um, okay. Se funde con el universo, se transforma y se vuelve más hermoso. Limpia profundamente el interior. Profundamente. Okay. Okay. vacío, the siente el universo feliz smile. con Smiley. una sonrisa. Hello. Hello. Despacio, paramos. Ahora elevamos el chi. Cuando elevamos el chi. Expandimos el chi el cuerpo, chi de chi y usamos una pequeña fuerza. Una pequeña fuerza interna. Para expandir interiormente muscle, uniformemente todos los músculos. Todos los músculos uh, like hacen the, una the expansión. Expand. Se expande a través de una fuerza interna. De forma head. uniforme. Por encima Or de la cabeza. Y vertemos el chi. Y sí sentimos que el chi fluye continuamente en el interior como agua. A través de la cabeza, tantien superior, cuello, tantien medio, tantien inferior, cubrimos tu chi, nos relajamos. Ahora sentimos una respiración profunda. Enfocándonos especialmente en la inspiración y trayendo todo el universo, el espacio universal profundo al interior profundamente. Hacemos tres respiraciones de garganta. Esto es para reunir el chi. Y hacer el cuerpo de chi fuerte. Y mantenemos esa respiración fuerte, mantenemos el chi universal en el interior. Necesitamos sentir que el interior es un gran espacio de chi. Y ese espacio interior se vuelve muy fuerte, con un poder muy intenso. Tenemos una sensación del cuerpo físico, y es un cuerpo físico muy fuerte. Cuando hacemos la respiración, podemos sentir esa respiración. Sí, sentimos que el chi en el interior es abundante y se ha vuelto muy fuerte. El chi fluye libremente. All Todas las funciones en todo el cuerpo son saludables. Saludables. Con una sonrisa interior, todo el cuerpo de Chi en el interior es feliz. Hola, juntando. separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Thank you everybody. Hola. Hola a todos. Saludos y gracias por estar.